Estamos en el Ovalejo, un pueblo de Toledo. Hemos elaborado unos platos típicos del pueblo que se llaman las rosquillas y los búñalos. Son típicos de aquí. Las rosquillas que hemos hecho llevan raspadura de limón, el zumo de limón, dos zumos de naranja. ...levadurina rodar y llevan anís... ...y llevan azúcar, y leche... ...y aceite para, para, para dentro, la harina". A la una entre tu calle... ...ay, ay, ay, ya van a dar las dos... ...dile la sereno que calle... ...ay, ay, ay, que vamos a hablar los dos... El sereno de mi calle, ay, ay, ay, me quiere quitar la novia Esta noche lo veremos, ay, ay, ay, a la luz de la farola ...los viñuelos se elaboran con muy poquita cosa... ...no se echan más que un vasito de vino... ...uno y medio de aceite... ...se echa la harina hasta que, están para que se pueda amasar... ...y luego se fríen bien y luego se echan en miel... ...y están riquísimos". El sereno de mi calle... ...ay, ay, ay, tiene una voz muy bonita... ...que cuando canta las horas... ...ay, ay, ay, parece una señorita... ...esto se ha hecho toda la vida en este pueblo... ...porque se lo hacía a la gente para comer... ...porque no había dulces que comprar y lo hacían... ...y mi, mi madre me lo enseñó a mí... ...a su madre se le enseñó a la suya... ...un de toda la vida que se ha hecho así... ...y ahora nosotros lo hacemos a los más jóvenes... ...se lo enseñamos a nuestros nietos y a nuestros hijos".